Bueno, buenas noches Estamos comenzando esta transmisión a través de Facebook Live Estamos aquí con algunos participantes de este nuevo estudio Que estamos encarando eh, desde la Iglesia Bautista del Centro Bienvenidos, bienvenidos a los que eh, nos están viendo a través de, de la red Bienvenidos a los que están aquí en forma presencial Así que los invitamos a a estar participando en forma presencial y también en forma virtual. Yo voy a estar haciendo en este momento algo que este, a mí se me complica un poquito, que es justamente tratar de mandar el link. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Les cuento, estamos transmitiendo en forma, en forma simultánea eh, a un Facebook Live para los que quieren verlos en, en este mismo instante, para los que quieren estar... Eh, tomando la clase desde sus casas, porque evidentemente eh, nos ha dado mucho resultado el año pasado hacer esta modalidad, que fue una modalidad dual y, y gracias a Dios eh, nos, ha, nos ha bendecido mucho, por eso lo que queremos hacer en este momento es... A ver, acá yo creo que ya estoy... Hay cinco personas que nos están viendo. Muy bien, bienvenidos a los cinco que nos están viendo bienvenidos acá a los que somos a un numerito interesante de los que estamos aquí en, en forma este, en vivo y acá les mando a todos los que están en el grupo el, el link para que lo puedan estar viendo en forma directa, ¿sí? para que puedan hacer clic y allí directamente pueden estar viendo el, el, el vivo. así que eh, Y mañana cuando tenga un tiempito voy a estar descargando este vídeo y lo voy a resumir a youtube tenemos un canal de youtube que funciona a través este, justamente de esta, de esta red y tiene que ver con crecimiento de eh, nuestra iglesia eh, allí también en el canal si ustedes les gusta eh, indagar van a ver los cursos que fuimos dando el año pasado el año pasado estuvimos eh, tocando algunos temas como por ejemplo vimos el libro de proverbios lo vimos completo hicimos todo un estudio acerca del libro de proverbios luego vimos el, el libro de santiago y todo esto que se quedó registrado allí en la, eh, en la red y por último terminamos con la carta de judas una carta muy cortita pero muy jugosa en, en cuanto a, a la información y bueno todo esto eh, por eso eh, gracias a Dios por la tecnología eh, Se lo debemos a la pandemia La pandemia ha traído cosas muy negativas Pero si hay algo positivo Es que nos ha abierto esta posibilidad De poder trabajar en línea, poder trabajar en red Poder trabajar de esta manera Y alcanzar a muchas personas eh, El último libro que, que hemos terminado el año pasado Lo pudieron concluir más de 80 personas haciéndolo en forma virtual y eso es una bendición, por eso estamos muy agradecidos. ¿Qué les parece si oramos y comenzamos ya nuestro, nuestra introducción, que va a ser esta primera clase sobre el libro de Hechos? Los felicito a los que están viendo y a los que están aquí en forma presencial, porque eh, denota un interés, que es un interés eh, exclusivo por eh, acercarnos más a, a la palabra de Dios. Y este libro de los Hechos nos va a a ministrar muchísimo Dios a través de, de esos versículos, a través de esas palabras, a través de esos testimonios que nos van a ir tocando, ¿sí? ¿Les parece? Oramos juntos. Gracias Dios por esta noche, gracias por aquellos que nos están viendo a través de Facebook, gracias eh, a, a los que están aquí viniendo y que estamos en forma presencial. Señor, es una bendición poder estar en este momento compartiendo tu palabra, compartiendo esto que ha sucedido, Señor, y que nos anima que nos levanta en fe. Por eso te agradecemos y comenzamos este día, comenzamos en esta hora, este estudio, y lo hacemos de, de esta manera, Señor, confiando que tu Espíritu Santo va a estar ministrándonos, confiando que tu palabra, eh, que es más cortante que toda espada de doble filo, Señor, va a estar haciendo esa obra en cada uno de nosotros. Y gracias, Señor, porque en este tiempo, tiempo que no es sencillo, pero es un tiempo de desafíos, nos estás impulsando, nos estás invitando, nos estás dando esta posibilidad de acercarnos más profundamente a tu palabra. En tu nombre, Jesús, bendecimos este tiempo y te agradecemos porque podemos estar en este tiempo. Eh, en este espacio de estudio, de reflexión, de acercamiento al Libro de los Hechos. En tu nombre Jesús. Amén. Amén. Amén. Amén. Ahí yo voy a habilitar acá los comentarios porque veo que ah, tenemos a María Laura que nos está viendo. Buenas noches. Ver Ojeda también. Laura también nos está viendo. Bienvenidos. Eh. Adelante. Pueden tomar sus asientos aquí. Eh, Siéntanse en libertad. Eh, así que, gracias a todos los que se están conectando ya, eh, el número es interesante de los que están viendo. Eh, lo estás viendo en vivo, ¿no? Y se y me propaganda. ¡Oh, qué lástima! Bueno, podemos usar eh, la Biblia que querramos. Yo voy a estar trabajando, sobre todo esta noche, como es la primera noche, vamos a trabajar con la versión eh, Reina Valera, que es una de las versiones que más... Conocemos nosotros en el pueblo evangélico Pero podés usar la, la versión que vos tengas Podés usar la nueva versión internacional Podés usar este, la Biblia Palabra de Dios para Todos La NTV, la nueva traducción viviente La Biblia de Lenguaje Sencillo La que tengas eh, Si tienes alguna Biblia eh, con, con, con otra versión No hay ningún problema La verdad es que eh, cada uno de nosotros eh, Podemos usar la palabra Y la palabra es viva y eficaz eh, y, y por más que tenga una traducción eh, eh, en, en, en diferentes este, palabras que, que pueden estar, estar compartiendo, eh, el mensaje va a ser el mismo, siempre va a ser el mismo. Así que por más que cambien las traducciones, el mensaje va a ser exactamente el, el mismo. Hola. Esta que tengo acá es la Reina Valera, yo me traje que la Reina Valera a propósito. Una, porque eh, eh, tener ventanas múltiples abiertas justo en la computadora hace que sea todo mucho más lento. Aparte como está transmitiendo y está... Este, y aparte también estoy compartiendo... Cuando vean ustedes, si quieren ver después el video, estoy compartiendo el material. Yo subí un material a través de, del grupo de WhatsApp que es nada más y nada menos que el comentario de la Biblia del diario Vivir. Vamos a trabajar con un comentario solamente. Podemos trabajar con muchos comentarios. Y este estudio, eh, eh, orando con, con el pastor Aníbal, eh, estuvimos de acuerdo en, en trazar este, este estudio, en, en planificar este estudio del libro de Hechos. Y hemos buscado muchos materiales. Hemos buscado materiales de escuelas bíblicas, materiales de institutos bíblicos, materiales de seminarios. Hemos buscado muchos materiales. Pero ninguno se adecuaba a lo que nosotros pretendíamos en este tiempo. Ningún material tenía... Eh, eh, el, el enfoque que le queríamos dar. Entonces la decisión fue mucho más sencilla, dijimos vamos a ir a la palabra y vamos a trabajar con un comentario bíblico y sobre ese comentario bíblico vamos a poder ampliar algunos otros conceptos, pero vamos a ir a la palabra. Porque consideramos que lo mejor que podemos hacer en este tiempo es ir a la Biblia, ir al, a lo que dice el texto. Y, y tratar de tener, en este caso, la ayuda de un comentario. No sé si alguno de ustedes conoce la Biblia del diario Vivir. Es una Biblia que tiene este, la traducción de, de la Reina Valera, 1960, pero tiene un aparato crítico o un comentario bíblico. Abajo de los capítulos, de los versículos, va teniendo un comentario bíblico. Yo les eh, eh, he bajado esta, este material, se los he compartido en PDF para que lo tengamos todos y para que todos, más o menos, podamos estar hablando del de mismo comentario. Hay muchos comentarios, hay diferentes tipos de comentarios que son muy buenos. Este comentario es un comentario específicamente eh, eh, amplio, pero apunta más a lo devocional. El comentario de, de esta Biblia eh, apunta a nuestra devoción a Dios, apunta a, y a, a nuestra experiencia con Dios y, sobre todo, tiene un hermoso énfasis ...sobre lo que el Espíritu Santo está realizando en nosotros a través de la palabra. Entonces nos interesó esta, eh, este enfoque también de este comentario y por eso estamos trabajando con él. Si ustedes tienen el material allí, eh, si lo, lo han descargado, si lo tienen en, en PDF o como lo tengan... ...el material, y si no yo se los voy a estar leyendo, comienza eh, este comentario dándonos un aspecto de la cronología de los hechos que fueron sucediendo en el Nuevo Testamento, ¿sí? A partir del de hecho fundamental del de, eh, inicio de lo que nosotros denominamos la Iglesia Cristiana, que es justamente la crucifixión de Cristo en la cruz, ¿sí? La crucifixión de Cristo en la cruz hace un antes y un después. ¿eh? No es este, exclusivamente el nacimiento lo que hace un antes y un después para nosotros, Sí, obviamente es importante el nacimiento de Cristo porque sin Él no tenemos nada. Pero el, el, el hecho consumatorio del perdón de nuestros pecados tiene que ver con, con, con su muerte en la cruz, cuando Él es crucificado. Porque Él al morir, al derramar esa sangre como un sacrificio vivo, Él estuvo pagando con su muerte el pecado de todos los que somos pecadores no importa nuestro estado social no importa nuestro estado económico no importa este, nuestro estado de, de, de género humano nosotros somos pecadores y el único que pudo pagar esto fue jesucristo entonces cuando él es crucificado allí eh, en la cruz en el calvario en ese lugar tan particular eh, comienzan a suceder algunas cosas una de las cosas es que los discípulos sus doce discípulos no tuvieron, eh, no tuvieron la lucidez de entender cabalmente lo que estaba pasando. Ellos se dispersaron. Si leemos el, el relato bíblico, se dispersaron, se fueron, se desorientaron. Y se desorientaron porque eh, el Señor Jesús los venía preparando, pero para ellos fue una sorpresa. Y verlo al Señor allí muriendo, a su líder, a su este eh, maestro, eh, su rabí, muriendo en la cruz, fue un golpe tan fuerte para ellos que dijeron, esto se terminó. Es más, si leemos este, el relato de Juan, Pedro llega a un momento en que dice, no va más, mi aventura con Jesús se terminó, vuelvo a mi antiguo oficio. Y entonces Pedro tomó la decisión de volver a pescar. Él tenía una pyme, una pequeña pequeña y mediana empresa, ¿sí? que tenía con, junto con, con sus eh, primos y, y, y amigos, y entonces dijo, yo me voy a pescar. Y los otros que estaban con él, los otros diez, Judas se había ahorcado, los otros diez, dijeron, bueno, vamos con Pedro, porque también estaban desorientados. Se van, y, y, y si ustedes ven el, el relato de Juan 21, el capítulo 21, se van y ellos pasan toda la noche y no pescan nada. Bienvenida Ingrid, adelante, ¿cómo te va? Bienvenido Isaac, tomen asiento, tomen el lugar que, que deseen. Entonces no pescan nada, y se ven allí, a la madrugada se le acerca un hombre y, y los llama, y les dice, a ver, este, ¿pescaron algo? No, no, dice, y Pedro contesta, no, no pescamos nada. Entonces le dicen, echen la red hacia el otro lado. Y Pedro dice, toda la noche estuvimos pescando. Y no salió nada. ¿Alguno de ustedes de acá pesca? le gusta pescar? No. ¿No? ¿No pescan? ¿No pesca ninguno? ¿No? La pesca, para mí es una pasión, a mí me encanta pescar. Y uno se da cuenta cómo viene la pesca al toque. Cuando hay pique, pica rápido y comenzás a sacar. Y cuando no hay, si en los primeros 10 minutos no te picó nada... Podés estar por ahí toda la mañana, toda la tarde y por ahí al otro día recién cambia la tendencia y lo único que haces es mojar la línea y, y, y la carnada y tirás y, y sacás y tirás y sacás y no pasa nada. Bueno, eso le estaba pasando a ellos, ¿no? Y estaban en ese desorientamiento colectivo. De hecho, este, eh, tiran y cuando tiran comienzan a ver que la red explota de todo. Y Pedro dijo, esta, esta película es repetida. Esto ya me pasó a mí. Y él lo mira y dice, es el maestro. Y se le, le agarra tal emoción a Pedro que este, no, no esperó que, que, que salgan con las redes, con todos los peces. No esperó. Lo que hizo Pedro es, se, dice, se sacó la ropa y se tiró al agua y se fue allá con el maestro. Bueno, tenemos ese relato maravilloso de lo que sucedió allí. Y a partir de ahí es como que comienzan a acomodarse ellos, comienzan a tener un poquito de, de, de orientación nuevamente. Jesús eh, pasa un tiempito con ellos, pero el Señor en ese transcurso de la Pascua a Pentecostés hay 50 días. ¿sí? 50, 50 días hay entre la Pascua y Pentecostés. Y... Dice que el Señor estuvo, desde que eh, resucitó hasta que ascendió a los cielos, estuvo 40 días. En esos 40 días pasó todo esto, esos últimos días los discípulos ya vuelven a retomar fuerzas porque lo ven a Jesús resucitado, comienzan a escuchar nuevamente palabras de Él. Y llega un momento en que el Señor asciende a los cielos. Esto nos va a relatar Hechos. Hechos 1 va a estar relatando este evento, la ascensión de Jesús a los cielos y cuando asciende el Señor les dice que se tienen que quedar que tienen que estar juntos que tienen que estar orando y que tienen que esperar la promesa del Padre y ahí sucede algo maravilloso en esos diez días que quedan ellos que quedan orando sucede ese ese pentecostés espiritual viene el Espíritu Santo enciende un fuego que este, eh, ahora no se apaga enciende el fuego de su presencia ellos terminan viendo como lenguas de fuego sobre las cabezas de los que estaban recibiendo esa promesa del señor y comienzan a tener otra actitud ya no esa actitud vacilante sino que comienzan a tener esa actitud de emprendedores del reino de dios esos embajadores del reino de dios nacen allí en pentecostés y nacen con una potencia que no es propia, sino que es la potencia del Espíritu Santo. Esto ocurre aproximadamente en el 30 después de Cristo. Hay una, eh, una divergencia con los años, porque eh, el año cero o el año 1 de Cristo, ¿sí? no, no, el cero no existe en la historia, ese año 1 para algunos está corrido, ¿Sí? Porque creen que el, el Papa Gregorio allá en, el, en, en la Edad Media, que fue el que nos dio el calendario, nuestro calendario es un calendario gregoriano, ¿sí? creo que entre el siglo XII y XIII nació este calendario, cuando hizo los cálculos no tuvo en cuenta algunos eventos y creen que falló en los cálculos en nuestro calendario, y falló en los cálculos, algunos creen que tres o cuatro años hacia atrás o tres o cuatro años hacia adelante. O sea que hay como unos entre 7 y 8 años de diferencia entre ese primer año de Jesucristo. Por eso esto sucede en el año aproximadamente 30 después de Cristo. Dice, pero el Señor tenía 33 cuando este, eh, fue crucificado. Sí, pero se calcula ahí, una diferencia entre 3, 4, puede ser un poquito más, un poquito menos, más menos, es esa la diferencia. ¿sí? Bueno, pasa, comienza la iglesia... Este, a crecer, que eso lo vamos a ver eh, en Hechos, y luego sucede algo extraordinario Esteban uno de los diáconos es martirizado y Esteban tiene una visión cuando es martirizado cuando es apedreado, tiene una visión se abre el cielo y el que estaba sosteniendo la ropa de los que estaban tirando las piedras es un personaje que va a tomar una importancia tremenda que es Saulo Saulo una persona, un, un, un fariseo, un enviado de, de, del Sanedrín, que estaba justamente controlando de que eh, se ejecute eh, la muerte de Esteban. Esa persona que estuvo ahí tiene una experiencia yendo a, hacia Damasco, yendo a buscar a, a, a aquellos que se consideraban cristianos, tiene una experiencia, se encuentra con el mismo Señor Jesús y tiene una conversión tremenda. Creemos que eso fue cinco años después de la resurrección de Cristo, año 35, ¿sí? Pablo cambia el nombre, este Jesús le cambia el nombre de Saulo a Pablo y Pablo comienza a prepararse. Él regresa a Tarso, que es su ciudad natal, donde él había nacido, por eso se lo conocía como Saulo de Tarso, en el año 38. Y en el año 43, ¿sí?, Recuerden, se había convertido en el 35, aproximadamente en el año 43, o sea, estamos hablando de unos ocho años. Todo ese tiempo Pablo se preparó, estudiando eh, las Escrituras, estudiando eh, el origen de Jesucristo, estudiando todo lo que había dicho el Maestro, metiéndose en todo lo que tenía que ver con... Con el cristianismo, Pablo estudió, se preparó, se preparó con un maestro, con otro, con otro, con otro. Y Pablo se une a Bernabé, que es un, eh, una de las uniones más tremendas porque va a comenzar su, su, su viaje misionero con él. Entonces, en el 43 comienzan a trabajar juntos en una iglesia que es una iglesia tremenda del de, este, el, el Nuevo Testamento, es la iglesia de Antioquía, sí, recuerden eso, ¿eh? la iglesia de Antioquía. Bueno, Jacobo es martirizado y Pedro cae en prisión, que lo relata a Hechos en el año 43 también, o 44, perdón. Y entre el año 46 y 48 se da el primer viaje misionero que hacen juntos Pablo y Bernabé, ¿sí? hacen ese primer viaje misionero. En el año 50, aproximadamente, estamos hablando siempre aproximadamente, se da un concilio que es el concilio de Jerusalén. Ese concilio de Jerusalén es tremendo porque eh, en, ese, en ese concilio se comienza a ver que los gentiles, los que no eran judíos y que estaban creyendo en Jesús, tenían los mismos derechos y tenían el, el mismo, este, la misma aceptación que los judíos que se convertían al cristianismo. Esto uno dice, pero eh, es, es básico, pero en ese momento no lo era. En ese momento los este, judíos pensaban que los gentiles tenían que primero convertirse al judaísmo y desde el judaísmo convertirse al cristianismo, tenían que hacer una doble vuelta. Es como decimos a nosotros, conviértanse primero en judíos y luego crean en Jesús. Bueno, esto lo, se, se destierra a partir del concilio de Jerusalén, se da carta libre para que se pueda predicar a todos los gentiles, se da el segundo viaje misionero. ...misionero de Pablo en el, entre el 50 y el 52. Entre el 53 y el 57 hay un tercer viaje este, misionero de Pablo. Se cree que en el año 54 Nerón, que va a ser un personaje este, eh, nefasto, pero va a ser un personaje clave también en la historia, eh, asume como emperador de Roma. Pablo es encarcelado en Cesarea en el 57. Viaja Pablo a Roma en el 59... Se lo libera de la prisión de Roma en el 62 y ahí tenemos este, dos fechas que son eh, bien, a, a, bien polémicas. Una es el martirio de Pablo en el año 67 probablemente y obviamente la destrucción de Jerusalén este, con el general Tito allí en el año 70 después de Cristo. Esta es un poco la cronología cortita que nos da la, la Biblia del diario vivir, pero para que nos ubiquemos en un contexto histórico, para que digamos, bueno, más o menos este tiempo va a ser el que va a estar abarcando el libro de Hechos. ¿sí? ¿Cuáles son los datos esenciales de este libro? Va a informar, obviamente, el surgimiento y el crecimiento de lo que nosotros conocemos como la iglesia primitiva, la iglesia cristiana. ¿Quién fue el autor? ¿Quién fue el autor de este libro? No, el autor de este libro fue... Lucas, Lucas y Lucas este, se considera o se cree, según este, lo, lo que tenemos como información extra bíblica, que era un médico, un médico gentil. Y aquí vamos a ver el destinatario, hacia quién escribió Lucas este tratado, este libro. Él escribió hacia un señor que se llamó Teófilo. ¿sí? Ahora tenemos tres interpretaciones de ¿Quién puede haber sido este Teófilo? ¿Sí? Esto no lo dice aquí el, el, el material, pero tengámonos en cuenta estas tres interpretaciones. Primero, Teófilo significa el que ama a Dios. Teo o Zeus sería Dios y Filos sería amor, ¿sí? un amor fraternal. Entonces, este Teófilo es una, una palabra compuesta, es un nombre y tenemos tres interpretaciones. Primero, que Lucas escribió a este señor Teófilo y este señor Teófilo no se llamaba Teófilo, ¿se entiende? Que era un seudónimo, porque había una persecución de Roma muy fuerte hacia todas las personas y como le llama Excelentísimo, ¿sí? si lo vemos en la Reina Valera dice Excelentísimo, significa que probablemente ese título no era un título este, honorífico, no era una manera de llamarlo, sino que era un título de una posición de gobierno. O sea, era alguien que estaba en una posición gubernamental. Entonces, como probablemente haya sido alguien que estaba en el gobierno y que su mismo gobierno estaba persiguiendo a los cristianos, este seudónimo teófilo haya preservado la identidad de la persona a la que se estaba refiriendo Lucas. La segunda posibilidad de que se llame Teófilo o que esta persona sea este, alguien eh, eh, nombrado de esa manera es que efectivamente se llamaba Teófilo pero este Teófilo como él lo llama excelentísimo puede ser que no haya sido un gobernante sino que haya sido un terrateniente, alguien que tenía mucho dinero porque en ese tiempo también los que tenían mucho dinero tenían esclavos eh, médicos los médicos solían ser esclavos personales con muchos derechos pero esclavos al fin y probablemente este Teófilo era el que era el amo, el señor de Lucas y Lucas era el médico oficial de Teófilo ¿sí? y hay una tercera y no menos este, eh, posible eh, razón es que si tomamos en cuenta esta, esta última interpretación, algunos creen que la fe de Lucas, porque Lucas se convierte al cristianismo, y como le habla a Teófilo, hizo que Teófilo supuestamente o probablemente haya tenido una enfermedad terminal. Y por eso escribe primero Lucas, escribe el Evangelio, el Evangelio de Lucas. Y a través de esas letras y de esas palabras, Teófilo se convierte. Y entonces, como se convierte Teófilo, lo deja a Lucas libre. Y Lucas comienza a servir, de hecho lo vamos a ver sirviendo al lado de Pablo, y escribe este segundo tratado, este segundo libro, desde una libertad plena, y por eso lo nombra de esa manera y lo escribe. Cualquiera de estas posibilidades puede ser cierta, no tenemos certezas de cuál de ellas es pero sí tenemos en cuenta de que es muy bueno ese nombre teófilo porque nos da a entender de que con la interpretación del nombre este tratado está escrito a todos los que aman a Dios. Y acá estamos, personas que amamos a Dios, ¿no? Personas que amamos eh, todo lo que tenga que ver con Dios. Entonces acá estamos los teófilos a los que se nos se está escribiendo un libro que va a despertar nuestra fe, como despertó en esta, en esta persona. ¿Cuándo se escribió este libro? Aproximadamente entre el 63 y 70 después de Cristo. ¿Cuál es el marco histórico? El que acabamos de hablar. ¿sí? La ascensión de Cristo, el eslabón entre esa vida y la vida de la Iglesia, la vida de esa Iglesia incipiente. Hay un versículo que es fabuloso, que probablemente lo veamos ahora si nos da el tiempo, es el 1.8 que algunos lo los saben de memoria. Hechos 1.8 dice, Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Un versículo con una carga emocional, pero también una carga este, espiritual tremenda. Me seréis testigos. ¿Cuáles son los lugares claves de este libro? Obviamente Jerusalén, porque inicia todo allí, pero vamos a tener también Samaria, vamos a tener una ciudad que se llamó Lida, Jope, que era un puerto este, comercial impresionante, Antioquía, como ya les había dicho, esa eh, iglesia fue una iglesia muy fuerte, Chipre, una, este, una isla que hasta el día de hoy se conoce como, como Chipre, ¿no? Antioquía, Episidia, Iconio, Listra, Derbe, Filipos, Tesalónica, Berea, lugares donde se iban estableciendo nuevas congregaciones, Atenas, Corinto, Éfeso, Cesarea, Malta y obviamente la ciudad capital del Imperio Romano, Roma. ¿sí? ¿Quiénes son las personas claves en este libro? Bueno, Pedro, Juan, Jacobo, Esteban, Felipe, Pablo, Bernabé, Cornelio, Santiago, que fue hermano de Jesús, Timoteo, Lidia, Silas, Tito, Apolos, Ágabo, Ananías, Félix, Festo, Agripa y obviamente el escritor Lucas. ¿Cuáles son las características especiales? Este es un segundo tratado que incluye, para que podamos este, tener el, la historia completa, el libro de, de Lucas. Es la continuación de una historia. Está escrito de una manera tremenda, ¿sí? está escrito de una manera fabulosa. Eh, léanlo si ustedes quieren después eh, el, el comentario que dice sobre, sobre este propósito. Y el bosquejo que nos va a dar la Biblia del diario Vivir, nos va a simplificar en dos grandes hechos. Primero, el ministerio de Pedro, de Pedro como apóstol y como encargado de, el, de iniciar la iglesia eh, cristiana, que va a abarcar desde el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el capítulo 12. Y en ese ministerio de Pedro vamos a ver el establecimiento de la iglesia y la expansión de la iglesia, cómo se va expandiendo, cómo este Pedro es protagonista de ese primer mensaje luego de la experiencia en Pentecostés, protagonista este, fundamental, ¿no? Cómo el Espíritu Santo comienza a capacitar a personas que no tenían ninguna capacidad, y cómo se comenzó a expandir, ¿eh? cómo la iglesia comenzó a expandirse. Y cómo Pedro también es el iniciador de lo que se llamó la corriente eh, este, gentil, porque él comienza a predicar, y vamos a ver en ese evento con Cornelio, que le predica a un gentil, este gentil se convierte, y se convierte no solamente él, sino todo lo de su casa, y reciben... Esa experiencia gloriosa del Espíritu Santo, comienzan a hablar en lenguas desconocidas y Pedro se queda atónito y dice, ¿qué está pasando acá? Algo está pasando. Y eso derriba todos los, este, eh, todas las barreras intelectuales, espirituales e inclusive religiosas que tenían hacia los gentiles. Y Pedro es el iniciador de este ministerio. El que va a potenciar este ministerio hacia los gentiles va a ser este segundo personaje a lo que este, le da la, la importancia la Biblia del diario Vivir en el Bosquejo. Dice, la segunda parte es el ministerio de Pablo, que arrancaría desde el capítulo 13, desde el versículo 1, hasta el final del capítulo 28, y donde vamos a ver ahí los viajes misioneros, vamos a ver el concilio de Jerusalén y vamos a ver el juicio de Pablo. ¿sí? Todas las aventuras eh, de lo que le sucedió a Pablo, donde Lucas era el que estaba escribiendo todo lo que sucedía ahí los inicios de la iglesia esa primera organización que lo vamos a estar este, notando y lo vamos a estar viendo porque eh, nosotros casi todos los que conocemos a Dios y al leer el libro de Hechos nos entusiasmamos, decimos ¿por qué no volvemos a vivir lo mismo? ¿por qué no tenemos esa experiencia de nuevo? si el Espíritu Santo lo hizo una vez ¿por qué no volver? entonces vamos a a, a tratar de ver esos eh, inicios esas eh, organizaciones los problemas que hubo en esas organizaciones la comunidad de fe cuando comenzó a crecer también fue necesitando algún tipo de organización y vamos a ver la obra del espíritu santo allí ¿sí? el espíritu santo obviamente va a ser fundamental protagonista de este eh, libro el libro de hechos y vamos a ver una iglesia creciente una iglesia que iba creciendo, una iglesia que se iba expandiendo, una iglesia que no lo detenía nada, no lo detenía los decretos de, de, de, de Judea, no lo detenían los decretos de Roma, no detenía nada la iglesia. No había nada que lo detenga como el día de hoy. No hay nada que detenga el mensaje del Señor. No hay nada. Eh, estaba leyendo el otro día una experiencia de una, una niña... Eh, que tuvo un sueño, eh, pero antes de, que, de tener ese sueño habían matado en esa región, en una región de, de Corea del Norte, habían matado al último misionero cristiano que había ahí. Se habían encargado a través de la policía secreta, en esa región mataron a todos los cristianos y quedaba el último misionero y mataron al último misionero y hicieron como un festejo, dijeron no entra el cristianismo acá. A los pocos días o a las horas o a los días, una niña tiene un sueño, una niña tiene un sueño y se lo cuenta a la mamá y le dice, me encontré con un señor que me dijo que era mi salvador y que venía a, a darme un mensaje de, de salvación, me dijo que crea en él, que crea que él pagó mis pecados, que murió en la cruz y que se llamaba Jesús y le pregunta a la mamá, ¿quién es Jesús? Y la mamá dice, no sé quién es Jesús. No sé qué es este sueño. Y la lleva, la llevan a, a, a la niña a, este, a una biblioteca. Y preguntan en la biblioteca, ¿quién es Jesús? Nadie sabía quién era Jesús. Porque habían borrado todo. Y van investigando y investigando hasta que llegan a alguien que dice, sí, hay un personaje histórico que se llamó Jesús. ¿Por qué consultan? No, porque esta niña ha tenido esta experiencia. Y cuando comienzan a consultar los mismos que lo habían atacado se comienzan a convertir. Y en ese lugar donde habían matado al último misionero, se estableció una iglesia con los mismos que mataron al último misionero. Entonces, no hay nada que detenga al Señor, no hay nada que detenga a la iglesia, porque esto no es con fuerza, esto no es con capacidad, esto es con el Espíritu Santo de Dios. Y esto comenzó a pasar porque ellos comienzan a tener testimonios de fe tremendo. Pedro, Juan, Felipe, Pablo, Bernabé, comienzan a tener testimonios de lo que Dios va haciendo. Y cada uno que va entendiendo y va recibiendo a Jesucristo en su corazón, va teniendo esa experiencia con el Espíritu Santo, comienza a tener testimonios que son increíbles. Y esto comenzó a pasar. Y ese, ese testimonio comenzó a mover a muchas personas a creer en este Jesús ¿qué es lo que nos está faltando? hoy nuestra sociedad no está necesitando convencerse con discursos estamos cansados de discursos estamos cansados de este, argumentos ideológicos estamos cansados de eso porque tenemos muchos argumentos ya estamos cansados de esas discusiones que son interminables lo que necesitamos es la experiencia del Señor obrando nuestros corazones actuando de una manera única transformando nuestras vidas y mostrándonos que Jesucristo es el mismo de ayer, es hoy el mismo y seguirá siendo el mismo, y que el Espíritu Santo está activo. Por eso la el testimonio tuyo, mío, es tan fundamental. Y yo creo que el Señor está queriendo avivarnos una vez más, levantar ese fueguito, ¿viste? Eh, no sé si te gusta hacer asados, pero a mí me encantan los asados, espectacular, ¿no? El asadito. Y, y cuando vos haces el fueguito del asado, a veces la leña está media húmeda. ¿Te pasó alguna vez? ¿Sí? ¿Te pasó, Leonardo? Viste, cuando la leña está húmeda, el humo, ¡ay, Dios mío! No se prende por nada, ¿no? Entonces le pones una cosa, una cosa, la otra, la otra. Pero llega un momento, no sé qué es lo que pasa, pero la combustión se da. Cuando se da la combustión y comienza, eh, algunos le dicen, el corazón del fuego, ¿no? Cuando comienza a hacerse ese fueguito y comienza a ser eh, eh, fuerte, ni la humedad lo para y comienza a crecer, a crecer, a crecer y cuando te das cuenta tenés un lindo fuego, ¿sí? Y, y yo digo, soy medio piromaníaco porque me encanta ver el fuego, me, me quedo mirando ahí un rato y lo miro al, este, al, al fueguito y el fueguito va creciendo y, y así es la presencia del Señor. Comienza a crecer, comienza a crecer y después ya nada lo para. Y... Y si pones este combustible, si le pones madera, si le pones leña, ¿eh? eso va a crecer y va a crecer. Y vos y yo somos los combustibles del Espíritu Santo. Aquellos que decimos, Señor, yo quiero ser ese, eh, esa leñita encendida porque tu Espíritu Santo sigue activo. Y bueno, el Señor comenzó a hacerlo. ¿no? Entonces, eh, esto no pasó sin que haya oposición. Porque uno dice, mirá qué lindo, y nos entusiasmamos decimos, qué bueno. No, hubo oposición y había muertes. Y uno va a decir, ay no, el Señor no va a permitir que su siervo sufra nada. ¡Aleluya! Y levantamos las manos y decimos, no voy a sufrir nada. ¡Mentira! Vamos a sufrir. Y vamos a tener cosas que no van a ser buenas. Pablo estaba en el medio de la cárcel con Silas y no estaba en el lugar lindo, estaba en el fondo del calabozo. ¿Sí? Y algunos hasta lo, lo, lo, lo romantizan a esto, ¿no? Dicen, mirá qué lindo, estaba en el fondo de, y comenzaron a cantar. Yo te cuento que el fondo del calabozo, o el fondo, era donde iba a parar. No Te cuento que no había ninguna eh, cañería ahí. No había baños. O sea, imagínate que todas las necesidades de todos los presos, ¿a dónde iba? ¿Eh? El fondo era donde estaba el, el, el declive, ¿no? No había ventanas no había aire, entonces todo el orín, todo lo, todos los desechos, ¿a dónde iba? Al fondo, y vos imaginate al gran apóstol Pablo, el gran siervo de Dios, el ungido, el, este, el, el, el nunca igualado Pablo, en el fondo de un calabozo, en ese espectáculo, sin luz, sin aire, ¿sí? y sintiendo todo eso. Te la pongo así para que te, te pongas ahí. Y, y Pablo y Silas toman una decisión tremenda y dicen, vamos a comenzar a alabar a Dios. Y comienzan a alabar a Dios. Y cuando comienzan a alabar a Dios, algo sucede. Y yo creo que eso nos enseña de que la oposición va a estar. Va a venir la oposición. Y van a venir los problemas, y no, van a venir las torturas y van a venir este, este, los encarcelamientos, a Pedro lo encarcelaron, a Pablo lo apedrearon tres veces, a Esteban lo mataron apedreado, van a venir cosas que no nos van a gustar, van a venir. Pero eso no va a significar que la obra del Señor se va a detener. Y el Señor se va a glorificar en tu vida y en mi vida. Y donde va a morir una, un siervo de Dios, se van a levantar cien. Donde este, alguien va a querer impedir que la palabra del Señor avance, se va a llenar de la palabra del Señor. Donde haya este, eh, algún tipo de censura, el Espíritu Santo va a hacer lo que hizo siempre. Entonces, no tenemos que tener miedo a la oposición. No tengamos miedo, porque eso va a venir sí o sí, no importa, va a venir. Y te van a criticar y te van a decir que bueno, sos un fanático, una fanática, alguien... Este, eh, que solamente vive de la religión. A Jesús se lo dijeron, a Pablo se lo dijeron, a todos se lo dijeron. Vamos al texto. ¿Quieren que vayamos al texto? ¿Eh? Y vamos ya ahí a Hechos 1. Se me está yendo la hora. Eh, voy a tener que, que resumir un poquito. Son las menos 20 ya. Antes de las 9 tenemos que estar terminando, así le damos espacio de tiempo a todos. Dice Hechos 1.1, vamos a leer hasta el 5, que es el, el, el texto clave que tenemos aquí. ¿sí? Buenas noches a los que nos están viendo, Benito, María Claudia, Eliana, buenas noches a los que están aquí. Bien, vamos aquí. Hechos 1.1 dice, «En el primer tratado, o oh teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba»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 Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Sí? Este libro que comienza aquí Lucas, como ya hablamos, dirigido a Teófilo, hace un breve resumen de lo que había tratado en Lucas. Lucas contó desde el nacimiento de Jesucristo hasta... Este, su, su muerte, hasta su crucifixión, y luego él comienza a relatar estos hechos a partir de este momento. Hace como un, un puente entre un libro y el otro, ¿sí? y habla justamente de lo que comenzó a suceder. En el mismo Hechos, en el capítulo 17, eh, versículo 6, nosotros vemos que eh, para esta época ya gran parte de, de ese mundo conocido estaba siendo afectado por el cristianismo ahí, en, en Hechos 17.6 a ver si alguno lo tiene y lo lee y nos comparte Hechos 17.6 porque eh, está bueno lo que dice ¿sí? alguien lo tiene y nos puede compartir Hechos 17.6 ¿Sí? ¿lo tienen? si no lo leo yo ¿A está? Nah, ahí está, léelo ¿ven? más no hallándolos trajeron y a algunos hermanos a los gobernadores de la ciudad dando voces estos que alborotan el mundo también han venido acá ahí está, ¿Ves? estos que alborotan al mundo, este fue un alboroto que sucedió en, la, en, en Tesalónica no y ya para esta época era como que estaban muy conocidos y entonces eh, retoma desde lo que le había escrito últimamente a, a Teófilo y ahora retoma y comienza a decirle, mira esto comenzó a crecer y se está expandiendo, está creciendo de una manera tremenda. Cuando vemos la dedicatoria de Lucas a Teófilo en, eh, en, el, en el Evangelio de Lucas, en el 1.3, este, eh, ahí vemos que lo llama excelentísimo. Y estos primeros versículos nos están dando ese panorama, ese pequeño resumen de lo que tenía que suceder. A mí me interesa el versículo 4, que eh, nosotros lo tenemos eh, allí, dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, ¿sí? Esa promesa del Padre, dice, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Por qué interesante este versículo 4? Porque si lo tomamos en forma literal... Aquí podemos llegar a ver un atisbo de lo que es la Trinidad, sí, o el, el concepto de Trinidad. La palabra Trinidad en la Biblia no aparece, pero sí aparece el concepto. Y acá vemos en este versículo un atisbo de ese concepto. ¿Por qué dice el, el versículo? Te lo repito. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. ¿no? Y la promesa del Padre era justamente... El Espíritu Santo, ¿sí? si nosotros vemos Juan capítulo 14, versículo 16, ¿sí? ese, ese pasaje cuando Jesús está hablando del Espíritu Santo, le dice Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces Jesús le recuerda, le dice, ¿se acuerdan de esa promesa que les di? Bueno, esa promesa del Padre la tienen que recibir, o sea, están haciendo alusión específica al Espíritu Santo. Y obviamente está hablando Él. Entonces acá vemos, Padre, Espíritu Santo, Hijo. ¿Se entiende? Todo esto, porque hay algunos este, grupos religiosos que no quieren creer eh, en un Dios trino y tienen un montón de, de, de argumentos para no creer. Este versículo es uno de los argumentos para defender la postura de que Dios es trino. ¿eh? Porque el Padre prometió, el Hijo estaba hablando y el Espíritu Santo iba a venir de una manera de promesa. ¿sí? Y en el versículo 5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos hijos. Días. Y acá algunas este, también corrientes eh, evangélicas eh, tienen un, un tema eh, semántico con esto del bautismo en el Espíritu Santo. ¿sí? ¿Por qué es un tema semántico? Porque justamente tiene que ver con la parte semántica. ¿Qué decimos nosotros o qué creemos? Y, y acá lo enfoca muy bien el, el comentario de la Biblia del diario vivir Que el Espíritu Santo está presente en nuestro inicio como... Eh, cristianos Nuestra experiencia cristiana, el Espíritu Santo Está presente, fíjense lo que dice Romanos 8.9 eh, Es un texto muy Muy bueno, en Romanos 8.9 dice Más vosotros no vivís Según la carne, sino según El Espíritu Si es que el Espíritu de Dios Mora en vosotros, y si alguno No tiene el Espíritu de Cristo No es de él O sea, para que yo sea cristiano necesariamente el espíritu santo tiene que estar en mí o sea yo no puedo estar unido a jesús si no tengo el espíritu santo dice primera de corintios capítulo 6 17 fíjense que este texto también es clave dice este pero el que se une al señor un espíritu es con él o sea yo me uno a jesucristo y en esa unión el espíritu santo está actuando ¿eh?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 El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, el Espíritu Santo actúa en mi conversión, el Espíritu Santo actúa en mi comunión con Cristo, el Espíritu Santo está allí. Ahora... ¿Por qué se da este problema del bautismo porque algunos creen o, o, o algunos este, eh, afirman que el espíritu santo recién descendió a la tierra en ese momento y eso es algo que no es verdad el espíritu santo estuvo actuando con jesús el espíritu santo estuvo este, eh, en el bautismo de, de cristo se acuerdan que dice el espíritu descendió como si fuera paloma es más el Espíritu Santo ya actuó con los profetas y ya actuó eh, en, el, eh, eh, en el Antiguo Testamento. Y si leemos Génesis, también dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, el Espíritu Santo siempre estuvo presente. En este caso, lo que estaba por venir era una experiencia gloriosa. Y por eso el Señor la identifica como el bautismo en el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo está presente siempre. Siempre. Porque Él hace que vos y yo tengamos esa necesidad de cambio. Él hace eso. Fíjate lo que dice Gálatas 3.3. Si alguno lo tiene, léalo. Si no, lo busco yo acá y te lo leo. Mira, Acá ya lo encontré. Dice. Tan ni eso sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. O sea, siempre comenzamos por el Espíritu. ¿Sí? Eh, entonces, esto que nosotros estamos viendo aquí, o esta experiencia, tiene que ver con algo superior. Esta experiencia era más que conocer al Espíritu Santo, era más que, que experimentar un nuevo nacimiento en Cristo. Esto era otra cosa. Por eso el versículo 6, si leemos un poquito más y, y vamos a llegar al 8 y luego vamos a retomar la semana que viene desde acá. Por eso el versículo 6 dice, entonces...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 ¿Por qué es importante esta, esta palabra? Y acá vamos este, concluyendo el día de hoy porque eh, es apasionante y si no, no paramos más y, y seguimos hasta la madrugada, ¿no? Pero ¿por qué es importante? Porque el Señor Jesús nos está ubicando en tiempo y también en espacio y en, en, en oportunidad. Los discípulos estaban con un, con un dilema eh, histórico-político y ellos estaban enojados con justa razón con roma roma los venía oprimiendo roma venía este coartando sus libertades y ellos pensaban y creían como todo el pueblo judío como todo el pueblo este, que conocía a dios que el mesías los iba a liberar políticamente y ellos pensaban eso y, y evidentemente aún después de haber experimentado con Jesús y aún después de haberlo visto resucitado y después de ver aún los milagros este, eh, eh, eh, antes de la ascensión, ellos todavía estaban con cierta confusión. Entonces el Señor les dice, miren muchachos, yo no me voy a meter en este tema porque no les compete a ustedes saber los tiempos de Dios. Y la verdad que nos deja a todos con una incertidumbre tremenda. Porque por ahí vos le preguntás al Señor, Señor, ¿qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con mi futuro? Y yo creo que la respuesta de Jesús es la misma que le dijo en el 7, 1-7. No os toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y es una palabra que uno dice, pero no me está diciendo nada, y es lo que quiere el Señor. No te quiere decir nada, porque no te quiere anticipar. Porque está tratando con mi ansiedad, ¿o no? Yo este, eh, conté el otro día que, que soy ansioso y, y, y me, me, cada vez me doy más cuenta. Hoy me contuve. Voy a, a bañarme, y, y esto me pasa siempre, ¿no? Me voy a bañarme, termino de bañarme, me seco, pero me seco rápido. Me seco rápido y no me seco ni siquiera los pies, porque estoy apurado, porque tengo que salir rápido. Entonces me pongo la media, me pongo el zapato, la zapatilla y queda todo mojado. Y después me pregunto, ¿por qué no me sequé? Pero no me sequé porque quiero salir rápido del baño, porque ya tengo que salir, porque estoy ansioso, porque... ¿Y, y cuál es el, el apuro? Y, y el otro día me analicé y dije, soy ansioso, Dios mío. No sé, parece como que estoy perdiendo el tiempo en el baño. Pero es un proceso que también lo tengo que pasar, y tengo que pasar la toalla, me tengo que secar. Bueno, soy ansioso. No sé si te pasa a vos, pero todos somos ansiosos, ¿no? Y todos queremos saber para mañana qué es lo que va a pasar, y pasado, y el tiempo. No sé si te pasa que por ahí mirás en, en la aplicación del, del, del celular y mirás a ver cómo va a estar el tiempo el fin de semana. Y hoy es martes, ¿viste? Pero vos querés saber cómo va a estar el tiempo el domingo. Porque querés hacer planes para el domingo, ¿no? Y decís, estará lindo, estará feo, estará frío, habrá lluvia. ¿eh? Y después te enojas porque dices, eh, este, este pronóstico siempre me miente, ¿no? Y te enojás porque eh, después no llueve, o después este, es un día hermoso, y vos no, no. Bueno, porque somos ansiosos porque queremos decidir el martes lo que tenemos que hacer el domingo, ¿no? Esto nos pasa a todos. Y los discípulos estaban igual. Y el Señor le dice, esperen. Y el Señor me está diciendo a mí, y te lo paso a vos si querés, espera, espera, ya va a venir, espera, ya viene la promesa. Y Él los enfoca, les dice, miren, eh, ustedes van a recibir el Espíritu Santo y ustedes van a tener poder y ustedes van a ser testigos. Y yo quiero lo mismo, porque yo quiero anunciar de Jesucristo, pero a veces quiero anunciar sin el Espíritu Santo, sin el poder y sin esa investidura de Dios. Entonces, para que sea efectiva tu obra y mi obra, nuestra obra, en, en este tiempo, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Necesitamos. Porque ese enfoque lo tenemos que ver, no tenemos que trastocar, tenemos que decir yo quiero, necesito recibir el Espíritu Santo y necesito tener el poder, ser lleno del poder y necesito anunciar el Evangelio del Señor Jesús, necesito ser testigo porque los hechos que Dios está haciendo son extraordinarios y van a ser aún más extraordinarios. Y cerramos acá, ¿te parece? ¿Sí? ¿Necesitamos esto? Yo lo necesito. ¿Vos lo necesitas? ¿Eh? ¿Y qué te parece si con la excusa de que estamos metiéndonos en hechos, empezamos a buscar el Espíritu Santo? Y comenzamos a decir, Señor, yo necesito ser lleno de tu Espíritu. Yo lo necesito. ¿Sí? Oramos. Señor, gracias por esta noche. Gracias por aquellos que nos están siguiendo a través de la virtualidad. Gracias, Señor, porque al igual que tus discípulos... Vos también estás tratando con, con nuestra incertidumbre, con nuestra ansiedad, con, con nuestros temores, con, con nuestras dudas, y estás tratando, Señor. Pero acá estamos lo que te estamos diciendo, Señor, que queremos ser tus hijos, que queremos seguirte, que queremos ser aquellos que entendemos tu mensaje, que te amamos. Acá estamos los teófilos, los que amamos a Dios. Y acá estamos los que queremos recibir esa indicación clara tuya, Señor. Porque más allá de los problemas económicos, políticos, sociales que tengamos, cada uno de nosotros estamos necesitando tu poder, Señor. Y necesitamos ser llenos de esa promesa que ya nos diste, Señor. Y ser llenos de tu Espíritu Santo. Y necesitamos que tu Espíritu Santo nos toque de una manera única y particular y que nos llene de su presencia, Señor, y que seamos investidos de poder, ese poder que va a comenzar a, a sacudir nuestro interior y que nos va a impulsar a hablar de ti, Señor, porque los milagros comienzan a ocurrir cuando te creemos, Señor, y cuando comenzás a hacer esa, esa, esa unión, unión espiritual con nosotros tan profunda, Señor, que creemos en tu poder de una manera única Jesús vos estás haciendo milagros Y lo estás haciendo en este momento Jesús confiamos en ti Tu Espíritu Santo está impulsándonos Y Señor en estos días, en estas semanas Que tu Espíritu Santo nos llene de, de esa presencia magnífica Señor Llenanos, llenanos Jesús Llenanos, llenanos de tu presencia Necesitamos de ti En tu nombre nos ponemos bajo tu autoridad y Señor, bendecimos a los que amamos, bendecimos a nuestra familia, a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Los bendecimos, Señor. Señor, bendecimos a, al lugar donde estamos, donde nos eh, juntamos con nuestros compañeros de trabajo, de escuela, con, con aquellos que compartimos las cosas. Bendecimos a ellos, Señor, porque tu Espíritu Santo nos va a llenar de tu presencia, Señor. Y seremos testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, Señor. Gracias Jesús, en tu nombre. Amén. Amén. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Yo sé que este es un tiempo tremendo, es un tiempo de, de bendición. Y bueno, gracias a todos los que estuvieron acá, muchas gracias por, por compartir este momento. Los vuelvo a invitar el próximo, vamos a tratar de tener una horita nada más, ¿sí? A todos los que se quedaron 18 personas hay aquí eh, en vivo eh, y a todos los que van a estar mirando después les mandamos una palabra de bendición. Mónica, gracias por estar allí y Alejandra también que nos estuvieron siguiendo eh, desde, desde sus casas. Y a los que están aquí este, por, por Facebook también los bendecimos, ¿sí? Hasta el próximo martes, que el Señor les bendiga. El, y el sábado voy a habilitar el WhatsApp para que podamos tener algunas consultas. ¿sí? Ahora lo vamos a cerrar. Yo mañana les voy a subir el, el, el link de, de, de YouTube. Y el sábado vamos a habilitar para las consultas. ¿sí? Así que tenemos este tiempito para leer, para meditar, para orar. Se puede ver el vivo nuevamente eh, a través de, eh, de Facebook, de la página de Celebremos la Recuperación ya va a estar en un ratito este corto acá y ya, ya queda y después yo voy a subirlo a el, eh, el canal de YouTube que tenemos de crecimientos de la iglesia sí así que bendiciones ¿eh? exactamente que dios los bendiga y nos estamos viendo chao hasta luego acá